La provincia de Pinal del Río cuenta con 210 instalaciones deportivas, de ellas 104 están evaluadas de bien por el INDER, 61 de regular y 44 de mal. Hay municipios que bueno, han logrado un mayor despegue en, esta, en, esta, en el tema de la recuperación de instalaciones, como es el municipio de Guane que ha logrado a través de los gobiernos municipales y el 1% de contribución territorial rescatar un gran número de instalaciones que incluso eh, no se le estaba dando uso. Eh, de igual manera el municipio de Los Palacios, que trae también un trabajo en avance. El municipio de Huane fue declarado este año por el presidente del INDER como referente nacional. El aporte de la contribución territorial del 1% junto a la aceptada gestión de sus directivos ha sido esencial en el mantenimiento a la sala de ajedrez y varios polideportivos. Realidad un poco distante de lo que sucede en la capital provincial. Allí el terreno del EPEF y la sala 19 de noviembre necesitan con urgencia una inversión. Hemos trabajado fundamentalmente en la acción de sobre la, del secado primetral en el 2018. Lo comenzamos, terminamos en el 2019 y a partir de ahí comenzamos a, a trabajar en, el, en lo que es el CEP, fundamentalmente, la liberación. Es producto de presupuesto, 2018-2019 fue ya un un, problema, un déficit de presupuesto, teníamos nosotros como unidad y no pudimos eh, continuar trabajando en, en estas labores y en eh, el 2020 ya bueno, llegó la pandemia, es eh, sí, decir que seguimos trabajando pero fundamentalmente en la chapea, no se puede hacer otro tipo de actividad. La sala polivalente 19 de noviembre de la Dirección Provincial del INDE se encuentra un en estado eh, la, la, las áreas con cuentas deportivas, las diferentes áreas, eh, no pueden asumir la, el entrenamiento por el estado en que se encuentra Nosotros mmm, el, teníamos pensado, o sea, proyectado un, una reparación en este año 2022, pero por razones de presupuesto no se ha podido implementar la misma. El tabloncillo está en estado regular, es donde se practican eh, disímiles de deportes y hay que estar moviendo um, los medios, los útiles, el agro, la, la portería, para para lograr el... El entrenamiento y las competencias que llegan se, se, se están planificando. Las buenas noticias llegan desde la Academia Provincial Abad México y la EI de Pinareña Ormán y Arenado, donde poco a poco se acometen acciones constructivas. En este momento la Academia Provincial de Dulceo se encuentra en una reparación general total a partir de la interés del partido, del gobierno y la inspección de INDE, que nos financió un presupuesto de 3 millones de pesos para renovar toda la academia, la carrera, eh, a que de ver las dificultades que había de constructivas, de las acciones constructivas que hay en las condiciones del mal estado. La prioridad para este curso escolar y anteriormente, estamos, eh, tenemos un plan para comenzar a recuperar, hasta donde no alcance la, la, la situación del, del presupuesto, llegarle a las instalaciones como una prioridad. Yo no le damos instalaciones deportivas, le damos aulas deportivas porque el aula donde el entrenador nuestro desempeña sus funciones es eh, en esa instalación, por eso le damos aula eh, deportiva. Como ustedes ven, algunos algunos que comenzamos a recuperar y hoy tenemos otra instalación con el Bolívar de Playa, que en un momento estuvo ya casi combinado y por intervención el tiempo, bueno, la caseta como usted vio, se la dejó, que la tenemos ahí para volverla... Eh, ubicar el tema de las piscinas, que es un problema que hemos estado trabajando en él Actualmente se dan pasos en el rescate de las instalaciones deportivas en medio del difícil contexto económico del país, agravado por los daños que dejó en la provincia el huracán Ian